Chicos, el primero es una broma. Vamos a sacar el livianito eh, para la sonrisa sí. de la familia. Esto es, es un ATP, eh, un apto para todo público. Miren qué buena broma esta. Simpática, eh, con llave. Vea. No. Es bueno, chicos. Es simpático, Rodio, ¿no? ¿Te gusta, Rodio? Sí, es bueno. El chiste es bueno. No entiendo. ¿Cómo no entiendo? ¿Cómo lo entiendes, verdad, Agustín? ¿no se vaya, que te lo explique. Yo claro. veo que la garra no te puso en la cara. Tampoco es la ¿Ves? teoría de la relatividad. Claro, mira, a usted le estoy tirando no. un 9 por 7 <ríe> oh, <God>. Es bueno. <ríe> es buenísimo, chica. <ríe> Gracias, Rodi. No, bueno, no. Tampoco... Ya esto me deposita en las semifinales, Rodi. No. Pobre, pobre chica. Tampoco pobre, claro, ¿qué de decirme? Pero tan torpe voy a ser yo que no puedo. <ríe> Ah, me llega mensaje que la gente está descostillada de bueno, la risa no, en su bueno. Dicen que es terrible. O sea, bueno, es que me molesta mucho esa risa. Es buenísima, es buenísima. Eh, chicos, la amabilidad. Esa. Cuando vos sos un tipo amable, ¿cómo es la, la frase que la ha ¿Cuál? Entonces. Sé... ¿La saben esa frase o no? No, no, ¿Cómo, cómo, cómo es? El, la de la comedido, que dicen el tipo que quiere ser bueno la termina pasando. No sé, no le salen las cosas. Y esto le pasó a este señor, mire. No, no. no pero, la, pero el tipo, buena onda. Tranquilo. Yo te ayudo. ¿No? Y de repente, no. ¿qué le pasa, no. chicos? Eh. ¿Te gustó, Seba? Sí, me gustó. Porque bueno el tipo. Dice: Te pido mil disculpas. Abrí, no te vi. El espejo no me funcionó. Yo te levanto. Dice: La moto. No, no. Y el del otro y auto ¿no? claro. porque además al principio no le había pasado nada a la moto, pero después fíjate, le vuelan pedazos. Claro, no, y el del auto adelante? ¿Cómo? Oh. grande. no, no, no. <risa> Chicos, eh, bueno, ya creo que estoy en semifinal. No, no sea, bueno, ¿qué tanto, nada, para, para el oh. Esto le ha pasado a mi amigo Ariel Biondolillo. ¿Mm? Esto le ha pasado a muchos de ustedes también. Yo tenía un caliche todo, mi señora tenía un caliche todo. Giorgio, Giorgio, y tenía la mala costumbre de dormir en la cama. ¿Y qué no, no, se no. hace disimuladamente? Se lo saca, claro. Claro, pero era el hijo, chicos. No. Claro, se confundió. Quedó el perro y tiró al hijo. <risa> es lo que está pasando en muchas familias, Tano. no ¿eh? confunde ese este perro cansado. Yo quería un perrijo. Eh, está pasando cae? en muchas casas que sí. el perro domina la cama. El perro está abajo, chicas, ¿lo ven? Vean abajo el perro. Está el perro. El perro está abajo, ¿no? Ahí, está, ahí sale. Es buenísimo, chicos. Bueno, gracias por ponerme en las semifinales. El perro. Bueno, una genialidad, chicos. Una verdadera genialidad. Y vamos a cerrar con... El, mira, sí, esto es para la bolsa. Sí, chicos, vamos a tirar un poquito más. También. Este último puede ser con imágenes sensibles. ¿Con imágenes sensibles? Eh, ¿Se subió usted alguna vez al toro mecánico? Sí. sí. No, no, no. El gran problema es si el toro no es mecánico. Ve. terrible pero ahí viene al rescate el hombre está bien no se preocupen lo salvan el toro se queda caliente pero el tipo se salva menos mal menos mal que lo salvaron pero se subió a la camioneta el toro. claro techo. Más arriba se, se salvó para vos toro no pero con amigos así para que quiero aceleró tan fuerte el de la camioneta claro viene al rescate y qué, lo salvan. ¿En qué país ocurrió esta cosa? Esto, ¿Esto es este, Brasil. No. Eh, Río Grande, do sur. No habla en español. Sí, pero porque en esa parte se habla mucho. Ah. Se va en, eh. ¿Qué te pareció, Rodi? Mira ahí. ¿Qué le pasó? Ay, el toro lo mira como diciendo, son dos El Que dos. se subió más el que acelera. Son tontos. Bueno, chicos, eh, nada, creo que ha sido sublime. No me, a mí no me gustaría autocalificarme, ¿no? Me gustaría que ustedes... No, además. Sebastián. No? Yo voy a decir dos cosas. Me parece muy flojo que eh, personas que antes participaron, ahora no quieran participar. Sí, que de el campeón defensor no quiera defender su título. Ah, eso es ridículo. Ridículo. Dicho esto, bueno, te voy a bancar un poco la parada... <risas> De que fue a último momento, creo que es el mejor recreo de esta segunda ronda. Sí, sí el primero. No, no, desde bueno. de, de, de, el lunes pasado que es el mejor, si sí, el primero. No, no, no de esta segunda ronda, por lejos, es el mejor. Sí. Agustina, coincido eh... con esa última apreciación del Seba, hasta ahora es el mejor recreo que, que hemos visto en esta semana. Bueno Rodio, no, ya está Agustina, no quiero escucharte más sí, dos, Bueno, pero podría después. ser el peor de esta semana Sí, también. pero porque no han visto el resto eh, Rodio, ¿vos qué te pareció? Que No, coincido, es el mejor de esta semana, <risa> sin ningún lugar a dudas eh, y, y meritorio, meritorio, <risa> valga la redundancia, el hecho de que haya salido al toro ¿Qué, ¿Qué? Salir al toro quiere decir cuando uno Ah, cuando salía al cruce Cuando en se en baja un, momento, un compañero claro, mala onda. Claro, claro. A último parecés, momento ponerte. y uno tiene que salir ah, de golpe Exactamente. ¿Entendés? Bueno, veremos. Eso suma por eso. Otros. Para que la gente entienda la producción tenía que ser recreo y no dice nada, claro. nada vamos a hacer. Y, y, y ahí apareció La producción más, la referenciada. Yo Marcela Gatti, y... Gatti. Ahí apareció Yo les dejaría la nulidad del Quizás campeonato maní, que obtuvieron. Si bueno, no, no, no eh, Chicos, no, gracias por Me gustó el comentario de la productora. Te gustaron todos, ¿no? Te va a crecer la nariz más de lo que la tenés. Es muy difícil. Por favor, les pido, tengan piedad.